Si alguien, a quien tú le diste la mano, te agarró del hombro, te tiró al piso y te pisoteó como más pudo... Perdón. Para muchos es una simple palabra. Para mí es una palabra cargada de sentimientos encontrados, de rencores atascados, de emociones, de angustias, de llanto, de tristeza, de amargura en el corazón y en el alma. Porque, la verdad, eso siente una persona cuando intenta perdonar. Y de pronto un buen día te dices a ti mismo, ok, está bien, voy a perdonar. Pero, de pronto, en cierta ocasión, vuelves a recordar todo aquello que te lastimó. Y allí están en tus oídos otra vez, aquellas palabras hirientes rechinando en tus oídos. Y allí estás otra vez, allí estás de nuevo. Sintiéndote culpable y sintiéndote furioso al recordar todo lo que fuiste capaz de permitir. Lloras, gritas, pateas las paredes, quieres salir corriendo, quieres gritar, quieres escapar. Pero a pesar de que lo haces, el dolor sigue allí. El dolor no se va. Tan solo duele más, tan solo lastima más. Porque es verdad que cuando te lastima una persona que no te importa, te da igual, no te va ni te viene. Pero cuando te lastima a quien amas de verdad, eso definitivamente entristece hasta el alma. Mira, ya es momento de avanzar. y es momento de perdonar. Sé que en estos últimos días has sentido como que estás en una cárcel de la cual quieres escapar pero no encuentras la llave, no encuentras la salida y la verdad, la verdad es que eso tan solo está en tu imaginación, ya es momento de salir, ya es momento de soltar aquellas cadenas, ya es momento de avanzar, ya es momento de crecer, ya es momento de salir corriendo de aquella cárcel en la que has estado por tanto tiempo. Mira, si alguien a quien tú le diste la mano te agarró del hombro, te tiró al piso y te pisoteó como más pudo, levántate y perdona. Si alguien llegó a tu vida y te envolvió con su dulce amor, pero al final tan solo te utilizó como si tu amor se tratase de un hotel de paso, aprende a perdonar. Si alguien llegó a tu vida, te robó tus sueños, hasta dejarte sin aliento, aprende a perdonar. Si alguien, alguno de tus socios, se robó tus ideas y aparte se hizo millonario con ellas, aprendí a perdonar. Porque la verdad es que, mira, mientras tú estás sufriendo, llorando, perdiendo tiempo, con angustias, con amarguras en tu alma, en tu corazón, aquellas personas que te hicieron daño están felices de la vida, están continuando con su vida como si nada hubiese pasado, así que ya basta. Ya es momento de crecer y es momento de soltar eso que te lastima. Ahora dime tú, ¿qué vas a hacer? Lo mejor es perdonar. Muchas personas dicen que la venganza es dulce, pero envenena el alma. Así que ten muchísimo cuidado con lo que vas a hacer. Aprende a perdonar. Eso es lo que yo te aconsejaría. Aprende a liberarte. Si en algún momento vuelves a recordar todo eso que te lastima, convierte todas aquellas energías negativas en algo positivo. Saca fuerzas para seguir trabajando, para seguir luchando. Y cada vez que recuerdes todo eso que permitiste en el pasado, llora si quieres. Grita, patea las paredes, sal corriendo a donde quieras. Pero luego, luego de llorar todo lo que quieras, levántate, sécate las lágrimas y ahora sí, ponte a trabajar. Pero lo más importante, aprende a perdonar. Pero aprende a perdonar desde el alma.